¿Qué les pareció el capítulo de Taylor Moon? ¿Qué les pareció el programa en nuestras redes sociales? Síganos, cuéntenos ahí todo lo que quieran. Así es, y no se les olvide ver Jellyfish en los martes y los jueves de 4 y media a 5 y media aquí uh, por TeleHit. Uh.